Bien, hoy vamos a ver cómo hacer una explosión de este ensamble. La explosión nos sirve para este, mover nuestras piezas sin afectar a las restricciones. Sí, estas restricciones. Vamos a <coughs> empezar. Para empezar necesitamos tener activadas estas herramientas. Estas herramientas nosotros las activamos aquí en herramientas de ensamble bien Vamos a empezar. Vamos a crear una nueva esquematización. Pueden renombrarla como ustedes gusten. Yo la voy a dejar como Explosión 1. Sí, al, las, al crear una nueva, aquí ya se pone este, la Explosión 1 y, y este es nuestro ensamble original. Vamos a Explosión 1 y vamos a editarla. Dice editar la esquematización. Presionamos aquí. Seleccionamos objetos. Sí, de estas piezas a estas piezas vamos a seleccionarlas todas estas <coughs> también esta para que se muevan juntas entonces vamos la opción mover objeto y las movemos hacia arriba Vamos a ponerlo en vista isométrica o trimétrica, así, en trimétrica. <coughs> Bien, una vez estando ahí estos, vamos a subirlo más. Ahí ya sé. Vamos a deseleccionar nuestra, nuestra pieza superior. Presionamos la tecla Shift para deseleccionar únicamente esa volvemos a nuestra vista trimétrica volvemos a mover nuestras piezas seleccionadas ¿sí? así volvemos a deseleccionar presionando shift nuestra pieza superior nuestra placa superior y volvemos a mover lo que está seleccionado ¿sí? Ahí ya tenemos explotado la, la pieza superior. Ahora vamos a mover lo que está este, sujeto a la pieza inferior. Entonces escogemos todo esto, presionamos Shift para dejar esta placa sin mover, que se quede en su lugar. Movemos estas piezas así. Deseleccionamos estas piezas. Y los tornillos también para únicamente mover esta placa y así y ahora tenemos explotada aquí quedó una pieza <coughs> oculta vamos a moverlo hacia una lateral para que sea visualizada vamos a moverlo para acá así Bien, entonces ya tenemos explotada esta, esta pantalla, recuerden que estamos en la opción explosión 1. Nuestro ensamble si la ponemos sin esquematización queda tal cual está nuestro, está nuestro ensamble con sus restricciones. Sí, no se han perdido. Entonces si nosotros queremos mover este, nuestra placa, ponemos 50 milésimas. Sigue eh, respetando sus restricciones. Sí, se fue hasta arriba. Bien. Ahora nos vamos a explosión de nuevo. Para poder distinguir y hacer bien nuestro dibujo de, de ensamble, nuestro drafting, tenemos que poner líneas de trazado para indicar dónde va localizada cada pieza. Entonces vamos a líneas de trazado. Aquí les decimos que por centros que seleccione por centros y aquí por componente. Entonces, cuando nosotros seleccionemos un centro y después nuestro componente, automáticamente lo eh, hace la línea. ¿Sí? En este caso, que este esta pieza está desplazada hacia un, hacia un lateral. Les decía que automáticamente la sigue la línea de trazo, lo encuentra bien. <coughs> Ahora vamos a seleccionar este y este. y así en todas las piezas que ustedes quieran este, poner líneas de trazo para indicar en, en qué posición van a. La, la pieza original. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido esto. Este aquí. Sí, para no tardar tanto, este barreno pues va, este tornillo perdón, va sujeto a esta placa seleccionamos nuestro barreno de nuestra placa de molde y seleccionamos el tornillo listo bien pues eso sería todo sería como hacer una explosión bien. hay otras opciones <coughs> Este para, para no mover eh, individualmente o, o hacer nuestro, nuestro propio formato de explosión hay otra, hay otra opción voy a crear una nueva de este ensamble vamos a poner explosión 2 ¿Sí? que viene siendo esta herramienta es utilizar los componentes automáticamente Seleccionamos lo que queremos explotar Vamos a aceptar Y aquí la distancia, cuánto queremos que, los, que explote toda la pieza automáticamente Vamos a decirle que sean de 2 pulgadas ¿Sí? Pero pues lo, lo explota automáticamente como el software lo, lo interprete vamos a ponerle más para que se distinga vamos a ponerle 100. ¿Sí? esto pues es más más complejo porque de todos modos tenemos que estar moviendo nuestra pieza bueno esto sería todo de las explosiones este espero les haya servido posteriormente vamos a a, este, a hacer un dibujo usando nuestra explosión para poner eh, hacer un boom de los materiales que cuente nuestras piezas y las identifique en un dibujo bueno, sería todo, espero me sigan en mi canal, suscríbanse para más tips y trucos de cómo usar las herramientas nos vemos